Inta es producto de un cruzamiento dirigido entre las variedades Flavor Cres y Dixila. Es una variedad de pulpa amarilla, eh, de carozo despegado de la pulpa. Eh, tiene una forma redondeada el fruto, con un ápice poco o nada prominente. Es de color de la piel es amarillo de fondo, con un sobrecolor rojo vivo que llega a cubrir hasta el 80% de la superficie del fruto. El sabor del fruto es dulce, acidulado. El fruto tiene un tamaño promedio que alcanza los 160-170 gramos. Tiene un requerimiento no de frío de eh, 510 horas y se caracteriza por tener un árbol de vigor eh, elevado, o sea, de vigor medio a elevado es este, de buen comportamiento frente a los problemas comunes sanitarios que tiene nuestra zona.